Hola, hoy os voy a enseñar a hacer unos bonietos asados. Es algo súper rápido y muy nutritivo, pero no los vamos a hacer en el horno, los vamos a hacer en el microondas. Ya veréis, es una manera muy fácil de hacerla y más o menos queda igual de rico. Lo primero que tenemos que hacer es lavar los bonietos. Los lavamos bajo un chorro abundante de agua. Vamos a quitarle la tierra que tienen los bonietos. Ahora que ya los tenemos lavados, hay que envolverlos en papel de cocina. El papel de cocina se mojará y es lo que queremos, tiene que estar el papel mojado. Incluso los mojamos más. No os preocupéis que el papel no se quema dentro del microondas. Volvemos bien. Y lo que os digo, hay que mojar el papel. Vale, ya los tenemos preparados. Ahora solo hay que meterlos en el microondas. El microondas lo tenemos a máxima potencia. Ponemos los boniatos dentro. Y necesitarán alrededor de 10 minutos o quizá menos lo mejor es probar de 5 minutos en 5 minutos ponemos 5 minutos y esperamos ya han pasado los 5 minutos tocamos y están por aquí blanditos pero por aquí están un poco duros así que le doy la vuelta a ver el otro lo mismo, está brandito pero por aquí un poco dura La, el papel sigue mojado ¿vale? así que podemos volver a poner otros tres minutos, diría yo más o menos necesitan alrededor de cinco minutos por boniato pero todo depende del tamaño, claro estos no son demasiado grandes vamos a poner tres minutos y comprobamos otra vez Ya han pasado los tres minutos más y ahora sí que están bien blanditos. Ahora solo nos queda desenvolverlos con cuidado, que queman. Servirlos. Y a disfrutar